la Mañana me dio una angustia de ansiedad horrible. Vamos con la secaría, me lo perdí, me lo perdí, me lo perdí, me lo perdí. Me voy allá adelante, yo también corro, corro, corro, corro, algo de saber, algo de saber, algo de saber. Hola para cargar la sube. Dale, vieja, paga con billete, vieja. Bien, 30 pesos por favor. Listo, todo no, señor. Uy, dale. Listo todavía no, señor. Uy, dale, Franco. Bien, moliente. Paso a sube. al sub y me quedo caminando por todo la andé por la inercia que me generó la ansiedad. ¿viste? ¿Cómo me gustaría estar tan tranquilo con usted, el guarda? ¿viste? El guarda está ahí al pie de la 24 horas de, de tía, ¿viste? La uno. La subo arriba, señora. La copa la sube arriba, señora, y espere. Arriba y espere, señora. Va para la señora. Se chaco los huevos, veo boludo. Bueno, volviendo una ansiedad. Me pasa ahí que estoy en la parada del bondi a veces. hace un montón que uno viene en el colectivo. Y lo veo acercándose. Y tengo cuatro personas delante mío que están levantando la mano. ¿Por qué carajo yo también lado, viste? ¿O si el chofer te está manejando. Ah, son como cinco personas levantando la mano. No, yo voy a parar, eh. ¿viste, tranquilo? No entiendo para qué carajo, para qué carajo nos desesperamos cuando vemos un conocido en la calle, ¿viste? Nos esperamos, por favor. Abro la ventana. Tía, tía, ¿qué haces? No. Ya soy ¿cómo Acá en el bondi. Bueno, chao. Vino, ¿viste? O para la mesa. Cuando mi hija me dice, Puli, puedes la mesa y me toca un boom. Bueno, ok. La levanto, pero los ansiosos, la andamos toda de una, ¿viste? No me Estoy, ir, <risa> Plato, plato, plato, olla. Y mi vieja, ay, Juli, se te va a caer todo. Más plato, más olla. Mira, un poco con todo, vieja, eh. Mira, un poco con todo. Mami, a la tacita, a la tacita. Mami, se me cae la tacita. Abrime la puerta, mami. A la puerta. O algo que le quería contar más en general, viste. De que me dan. No me da miedo, bicho. Lo que yo, no me da miedo. Pero a veces cuando una araña, viste, y la mato. Después me dan una cosita de. Entra a la noche la familia a vengarse. Che, ¿qué le pasó a Mari? Le mató a un rubicito que está ya durmiendo Chicas, a él! O oh, bueno, también me pasa que Los hombres, ¿verdad? visto? Los hombres somos medio boludos dicen una mina, un gentito que ha hecho una mina? Ya está muerta con vos, y sabes, la queremos A mí me pasa mucho con Facebook Cuando me veo una mina en Facebook O sea, es sinónimo de que está muerta con vos, boludo o sea, por algo te arregó el Facebook, o sea, wake up Por algo te arregó, o sea El todavía estaba... Entra el Facebook Nadia Yamila quiere ser amiga Ok, Nadia Me veo bastante generoso el día de hoy Quieras aceptarla ¿No? Rocío González quiere ser amiga ya. Mi amiga Ok, Rocío Quieras aceptarla Justina del Carmen también quiere ser mi ¡Ay, em Ah, esta es la mía, mi abuela. Me pasaba pasaba ver porque era chica en colegio. Ok, Justina. No <risa> aceptada. Vamos a ver las fotos de Justina en la playa. Y cerrando de esto, los ancianos ¿viste? como que necesitamos descargar la por algo. Si no descargamos por algo, nos morimos, nos ahogamos viste. Entonces, en mi caso, dicen los granos. Uy, no llego, no llego, yo tarde. No, no, Uy, no, no tuve, no llego a material. No, A no. Al mejor mi novia. Me parece ya un punto medio morboso, ¿viste? Estoy en el bondi. Aburridísimo. ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Este está buenísimo! ¡No! ¡Y quiero llegar a mi este casa y explotarme, boludo! Y ¿Ya llegó un punto que estoy tan desesperado que agarro el celular? ¡Ah, no! ¡Yo en casa te mato! Yo, ¡Yo en casa te mato! La, certeza, la sensación de estar yo el espejo, el grano y el saliendo. El pus saliendo, te juro que es como acabar. Te juro que es como acabar. Yo no te había visto una paja para probar la asexia. <risa> Muchas gracias, buenas noches.